Hola, soy Glauco Nargüe, estoy de vuelta en Lima por un tiempo y quiero invitarles a la presentación de mi nuevo libro, Las Crónicas del Templo Negro. Estaremos en la librería Arcadia Mediática el viernes 17 de marzo, hablando sobre estos textos antiguos y literatura fantástica. Espero que estén ahí, nos vemos.